Mariana Rey, 40 semanas embarazada, no doy más. La panelista de Los Ángeles de la mañana está súper ansiosa por la llegada de Juana, su primera hija con Pablo Melillo. En Instagram, compartió una nueva foto de su enorme panza, paciencia y aceptación. Desde que se enteró que estaba embarazada, Mariana Bray compartió el día a día de su embarazo con el tierno crecimiento de su panza. Pero lo que no debe haber imaginado es que llegaría a la semana 40 y Juana, la nena que tendrá con su pareja Pablo Melillo, aún siguiese cómoda dentro de su vientre. Miércoles 17 y yo tipo que no doy más, jajaja ja, ja, almohadilla semana 40, escribió en Instagram la panelista junto a TRS foto de su panza. Reflexiva, Mariana compartió cómo lleva esta última parte del embarazo. Respetando los tiempos de Juana, sus necesidades, sus deseos, dándole amor y hablándole mucho. Meditando para dormir ira con acento agudo y griega con acento agudo tranquilas y preparándome para darle todas las herramientas para un parto en armonía, paciencia y aceptación. Terrible panzota de Mariana Bay, me siento un globo. La panelista de Los Ángeles de la mañana mostró lo grande que está su vientre y todavía le faltan dos semanas para que nazca Juana. Mírala en esta nota. A los 40 años, Mariana Bray se prepara para ser mamá otra vez. La panelista de Los Ángeles de la Mañana y su pareja Pablo Melillo esperan con amor a Juana, que tiene fecha probable de parto para mediados de abril. En sus redes sociales, la periodista comparte el minuto a minuto de su embarazo. En su Instagram mostró el crecimiento de su panza. Aunque aún faltan dos semanas, Bray publicó una imagen de lo enorme que está su vientre. Contando los días, me siento un globo. Estaría necesitando kilos de crema, escribió junto a la imagen en la que se la ve acostada. Juana será la primera hija entre la panelista y Pablo Melillo y se unirá al hijo de ella, Luca, de siete años, y 7, y los tres hijos de él. La panelista de Los Ángeles de la mañana está súper ansiosa por la llegada de Juana, su primera hija con Pablo Melillo.